Hemos regresado al cultivo de Indur que vinimos a visitar en el programa anterior. Como podéis comprobar, la floración está ya en un estado muy avanzado. Apenas les quedan unos pocos días para que sean cosechados los primeros ejemplares. Los más tardíos aún le quedarán una semana o semana y media. Esta es una de las ventajas o desventajas, según se mire, de cultivar con variedades que tienen un mismo fenotipo. Es decir, que vamos a tener una cosechada al unísono, no una cosechada escalonada que tendríamos en el caso de que fuera un cultivo con una diversidad de genotipos. En este caso se nos van a acumular las plantas al ser cosechadas todas en una semana, semana y media. Ahora llega la gran duda de todo gran cultivador. ¿Cuándo cosechar las plantas de cannabis? O se preguntan cientos de cultivadores cada año y cada cosecha que van a realizar. Hay diversas teorías a la hora de cosechar. Una de las primeras y que eh, se suele fallar bastante es simplemente fijarse en los estigmas. Los estigmas son esos pelos blancos que recubren todos lo, los cogollos de las flores. Los estigmas, muchos consideran que cuando la mitad de los estigmas está más o menos de color marrón, está la planta para ser cosechada. Pero esto no es fiable del todo, ya que si tenemos unos días de fuerte viento de poniente,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 ...observamos que es una glándula que tiene una forma de chupa chup, es decir, como un palo y en la punta como una bolita. Esas glándulas, algunos cultivadores las cosechan cuando están todas aún transparentes. Este efecto es un poco más height y menos pesado. ¿no? Y otros cultivadores que prefieren unos efectos más relajantes cosechan las plantas cuando más o menos... ...empiezan a tomar un color ambarino estas, eh, estos tricomas glandulares. Tampoco es fiable del todo, porque si manoseamos mucho las flores, los tricomas también se, restruye, se destruyen y cogen ese tono ámbar. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular las flores de no meter la mano y machacar esos tricomas. Como podemos apreciar, el tono que presentan las plantas es un tono verde. Este tono es debido a que se ha suministrado de forma adecuada y debida aquellos nutrientes que ha ido precisando la planta durante la floración excepto algunos ejemplares que pueden presentar tonos más amarillentos y con las hojas un poco quemados los bordes, que esto ya es debido a que esos ejemplares por su propia genética individual resisten menos o toleran menos cierta concentración de sales que se hayan podido acumular a lo largo de todo el proceso de floración, el resto de ejemplares, como se puede apreciar, son verdes. Así es como se ha de cosechar la planta de cannabis con un tono completamente verde. Los tonos amarillentos nos van a decir, por ejemplo, este que si tiene un tono un verde un poco más apagado, quiere decir que ya le va faltando...